Señores, por otra parte, la Junta Central Electoral inaugura lo que es un nuevo centro de expedición de actas y cédulas en Galería 360. Precisamente el Pleno de la Junta Central Electoral inauguró en esta semana un nuevo centro de expedición de actas del Estado Civil y Cédula, ubicado precisamente en el primer nivel de la Plaza Comercial Galería 360, como parte del plan de la institución de descentralizar los servicios que ofrecen, llevándolos a cada zona de la República Dominicana. Como explicaba precisamente Román Jaques Liranzo magistrado presidente de la Junta Central Electoral, que la nueva dependencia se pondrán de, podrán solicitar actos del Estado Civil, nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento y solicitudes de cédula. Precisamente estarán laborando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los sábados operarán de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos y días feriados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Señores, muy importante saber... ...la disponibilidad de estos nuevos servicios de la Junta Central Electoral. Y como decía el magistrado Román Jaques en este acto... ...ellos están logrando que no sean los ciudadanos que vayan a la Junta... ...sino que la Junta sea la que vaya donde los ciudadanos. ¡Qué interesante noticia! Creo que es muy positivo esta iniciativa de la Junta Central Electoral... ...de poder expandir todo su servicio en la geografía nacional. Algo muy importante plazas comerciales y lugares que permitan horarios extendidos para que los ciudadanos tengan que estar vinculados. Miren. Voy a tomar esta iniciativa de la Junta Central Electoral para hacerle un llamado al gobierno central y a las instituciones públicas. Cada vez más el horario nocturno se hace más importante para que los ciudadanos que tienen compromisos y tareas laborales puedan aprovechar el horario nocturno para llevar a cabo diligencias y trámites de documentos, que esto es muy importante. Muy buena iniciativa de la Junta Central Electoral de permitir que se ofrezcan servicios y en horario nocturno. La ciudad va moviendo si cada vez más el tiempo es más corto para los ciudadanos. Claro que sí. <música>